Uh, mi nombre es Marco Murillo, eh, soy un ingeniero electrónico y actualmente trabajo en la AVE como el ingeniero líder de la carga útil de satélite. El área espacial es un área privilegiada, si se puede decir de esa forma, donde solamente un grupo selecto eh, logra trabajar en este, en este tipo de industria. Administrar un satélite de comunicaciones es obviamente un, un gran salto tecnológico, un gran salto eh, de desarrollo para el, para el país y ser parte de ese proyecto eh, obviamente representaba un, un gran reto para mi persona. Empezar una agencia desde cero y ser un operador satelital eh, fue mucho más reto que hacer la capacitación y pasar el proceso de de selección de, para trabajar en la Agencia Boliviana Espacial. Es un área bastante grande donde se tiene de, de todo, desde exploración lunar, exploración espacial. Sí me gustaría seguir trabajando en esta, en esta área y expandiendo mis conocimientos y tratando de aportar lo más que se puede al crecimiento del país.